Saludos cordiales, os está hablando en directo como siempre Luis de Prisline. En esta ocasión, con un invitado súper, súper especial que es este señor que tenéis aquí, que se llama Jorge. Es el CEO de Hacemos Marketing, ¿vale? Eh, es empresa de referencia para el marketing en, aquí en España. Él viene de Venezuela, pero hace ya, ¿cuántos años, Jorge? Pues 12 años ya. Vale, pues si quieres, mira, lo mejor, preséntate tú mismo. Lo único les digo una cosa, aquí os damos nuestra opinión personal, tanto en esta ocasión la de Jorge como la mía. ¿Eh? Claro, claro preséntate tú si quieres. Bueno, buenas noches, primero que nada. Eh, como dijo Luis, mi nombre es Jorge Navarrete. Tengo una empresa consultora de marketing digital, marca vale. personal. Y también hago en ocasiones mentoring para emprendedores cuando están en fase inicial, sobre todo ayudándoles con sus ideas de negocio, con el modelo que tengan para monetizar o ganar dinero. Y también colaboro con algunas asociaciones como Cruz Roja, también con la Obra Social La Caixa y otros entes digamos, más locales en, en Tenerife. Y bueno, un poco de lo que decía Luis al principio, estábamos hablando un poco fuera de, de cámara. Jorge, ¿cómo te presento? Y yo le dije, bueno, mira, mejor dame pista a mí, porque yo no es que huyo de las etiquetas, pero sí intento ser un poco más espíritu libre en eso. Yo lo que puedo decir simplemente es lo único que te interrumpo, <risa> ha sido mi maestro en marketing, en Instagram. Yo cuando empecé en Instagram me puse a seguir a Jorge, hacemos marketing y todo lo que sé lo he aprendido gracias a él no, bueno, ¿En serio? Alegro, o sea, así ha sido ¿eh, Jorge ah, me alegro, me alegro que, que, que Para... haya servido de algo sí, todo, sí. todas las tonterías que publico en Instagram todo lo que yo sé <ríe> ha sido gracias a ti pero años. bueno sí eh, yo diría que en principio obviamente soy empresario, soy autónomo pero también soy emprendedor eh, soy aprendiz de nómada digital y también freelancer y hay un término un poco más novedoso que se llama el social networker que eso aplica un poco a aquellas personas que intentan conectar con otros profesionales, con otras personas que tienen, digamos, alguna inquietud de emprender, montar una empresa, montar un negocio, simplemente la inquietud de ayudar a su, a su prójimo. Y entonces lo que utiliza son las redes sociales para poder conectar a la gente y crear una comunidad. Y entonces, bueno, esto lo he, lo he logrado gracias a un trabajo constante de lo que se llama marca personal o personal branding. Y ya tengo pues trabajando ese concepto, esa estrategia desde hace poco más de cinco años. Y bueno, ha dado sus frutos. Bueno, uno de los frutos es que estoy aquí yo, siendo sí, entrevistado sí, yo me por me, él, él está en Canarias. Sí, y vivo en Tenerife. Me enteré que venía a Madrid y le escribí, oye Jorge, por favor podrías venir al canal y él muy amablemente no lo dudé y me dijo venga vale luis ya cuando eso agendamos así, así y aquí estamos que está es. en y yo hombre yo lo que jorge quería también preguntarle un poco tú viniste hace 12 13 años no sí. de venezuela cómo se te ocurrió venir y qué te has encontrado aquí en españa para montar una empresa o sea sí bueno se puede yo, emprender? yo, yo creo que ya hablar de, de venezuela creo que ya es llover sobre mojado sí, creo eso, que la situación ya... en venezuela se está más que que conocida, pero bueno, hace 12 años no, obviamente no era esta misma situación que, que se está viviendo. Pero sin embargo, ya veía un poco ciertas cosas que no me gustaban. Y bueno, tengo un hermano, se lo comentaba a Luis, ya que tiene que ya tiene 16 años acá. Él fue mucho más pionero que yo, inclusive. Y pues hace 12 años me dijo: Jorge, en unas vacaciones que vine, vine a España, estuve en Tenerife. Y me comentó, oye mira, yo tengo este negocio, porque no vienes conmigo? Ampliamos un poco más, te traes un capital y todas estas cosas. Yo en aquel entonces estaba trabajando en la petrolera venezolana, una contratista de la petrolera venezolana. Ganaba muy bien, tenía unos buenos beneficios, bueno. trabajaba para pues una y petrolera. me mérito salir ahí de, sí. de la zona de confort, ¿eh? Sí, bueno, Pero realmente que que fue. No es lo mismo como ahora sí, no los patriotas. Pasa, sí, lo que pasa es que en su momento... Eh, nuestro querido comandante en aquel entonces, pues sí. bueno, esa famosa frase que ya la conocemos, es expropiese, pues bueno, se cargó la empresa ah, donde yo trabajaba. dicho que iba a por ahí, expropiese, expropiese". Sí, se cargó la empresa donde yo estaba y de un día para otro, pues estábamos en la calle casi 1.200 personas. Es que, ¿Sí? Jorge, si me lo permites, yo te veo como un referente para muchas personas, porque uh -huh. muchos de ellos quieren venir, quieren emprender su empresa, uh -huh. y Jorge ya tiene su empresa funcionando sí, sí, y, sí, sí. Y, y vino y vino en su sí. día, y entonces para de verdad, yo creo que para todos eres un referente. Mira, eh, ahora que estás tocando el, el uh -huh. tema, realmente montar una empresa aquí, por lo menos en mi área, voy a hablar un poco de mi experiencia. El marketing mm, depende muchísimo del conocimiento del mercado, de conocer a la gente, de cómo piensa la gente, cómo actúa, cómo reacciona ante distintos elementos de motivación. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo hacer marketing en Estados Unidos, en España, en Venezuela, etcétera. Cuando yo llegué aquí, pues lo que menos hice fue marketing. ¿Por qué? Porque yo sabía que si yo intentaba trabajar el marketing como yo lo hacía en Venezuela, me iba a dar de frente y me iba iba a tener una caída muy grande porque son obviamente el comportamiento de la del español es completamente distinto Son los mundos, mundos distintos. por supuesto aunque distintos. seamos latinos y hablemos español son muy distintos en nuestra cultura Pero ahora tú tienes las dos culturas. claro Tienes lo que decía nos decía vanessa que uh -huh. había que ampliar cuando uno venía de fuera ampliarse sí. y coger también lo de aquí sin, sin renunciar al otro y tú tienes claro. todas las visiones claro ¿verdad? es que fíjate lo que hice yo estuve cinco años desde que llegué a españa Cinco años y mi segunda pasión después del marketing es la gastronomía, que bueno, Luis es... He Te visto en Instagram, hacemos marketing en Instagram, si sí. le quiera conocer. Entonces, bueno, y mi hermano tenía en aquel momento una cafetería y dije, bueno, voy a montar una cafetería con mi hermano, montamos de otra cafetería más, teníamos una concesión dentro de la Universidad de La Laguna allá en, en, en Tenerife. Tenerife, y bueno, en, estuve cinco años con la concesión y esos cinco años me permitieron conocer a la gente. Fue lo, lo principal. Ya te como, con, claro, conocerles. Claro, como, sobre todo. Como les estoy conociendo ya los printliners, que me puse a hacer los vídeos eh, bueno, a ayudarles un poco. Oye, y es muy difícil llevar, por ejemplo, una, una cafetería, no por es, ejemplo, no o sea, es coger, digo, gestionarla, ¿no? Solo, no No, es complicado. De papeleo, de, sí. ¿sabes? Porque muchos lo piden, dicen, pues, yo quiero montar un bar, yo quiero montar tal. Sí, mira. ¿Qué eh, les dirías? Por mira, ejemplo? por ejemplo, a la, a la persona que quiera montar un bar, primero, si has montado un bar antes, por ejemplo si vienes de otro país y quieres montarlo aquí en España si lo has hecho antes, vale puedes tener cierta ventaja porque conoces un poco el negocio pero si no lo has hecho antes y lo, y lo estás viendo como una oportunidad para emprender, un autoemprendimiento un autoempleo, pero no tienes la experiencia yo te diría que es preferible que ese dinero lo guardes que trabajes, intentes trabajar en una empresa de restauración que conozcas lo que nosotros decimos el know-how que sepas cómo se maneja los proveedores a los clientes cómo son los pagos los impuestos todas esas cosas las tienes que conocer previamente porque lo he visto y me imagino que es también claro, seguramente claro, Luis sí, conocerá sí, sí, algún sí. caso mucha gente que viene monta el negocio y después dice ah pero es que esto no me lo dijeron esto no lo sabía Jorge tengo un amigo pero no que vino que era español uh -huh. quiso montar se dedicaba trabajaba en Segur si me está viendo saludos Jesús dijo voy a montar un bar y no había estado previamente como estás diciendo claro. un poco de empleado viendo cómo es y no le fue viendo claro, claro. es que fíjense por ejemplo cómo hacen las sí. grandes cadenas de comida rápida por dar un ejemplo justamente de, de restauración McDonald's, burger king toda esta gente tú quieres ser gerente vale empiezas coge la escoba y empieza a barrer Me empiezas claro. desde abajo necesitas conocer todos los estamentos del negocio para poder ser gerente o sea, puedes tener la mejor sí. carrera universitaria, pero si no has pasado por todos los estamentos de esa cadena, no vas a ser nada. O carrera. sea, el consejo, si habéis tenido antes un, una cafetería, un bar, pues ahí a lo mejor sí podrías venir sí. directamente. Y si no, empezar como empleados, coger el know-how, eh, ver cómo sí. va el negocio y ya luego si eso da el paso. Nos dice ahora Ana Victoria Lagos, uh -huh. podéis preguntar, ¿eh? Prilines, sí, en, en los comentarios. Sí, sí. Dice que ella quiere estudiar marketing. Vale. ¿Qué ¿Le aconsejarías, por ejemplo? Vale, mira. Ahí tienes dos opciones dentro de lo que sería la formación tradicional que conocemos. Es decir, o vas a la universidad, que es un periodo largo de aprendizaje, o vas a un centro de formación profesional, que es un periodo más corto. Tiene sus ventajas y sus desventajas en ambos casos. En la universidad, obviamente, sí, vas a tener un título o una licenciatura, muy probablemente, pero eh, los conocimientos que vas a aplicar en el mercado real, en el mercado laboral, no son muy parecidos a lo que te van a enseñar en la universidad. Y esto es lógico. El marketing evoluciona todos los días y más ahora en la época digital. Entonces, lo que vayas a estudiar en la universidad va a ser una base teórica, pero realmente cuando salgas al mercado laboral es que te vas a encontrar con todo el marketing actual. Eh, entonces, es, es complicado allí. Ahora, si vas a un centro de formación profesional, es un periodo más corto, a lo mejor no sacas un grado, pero... Te, hay estadísticas que dicen que es eh, la empleabilidad de una persona que sale de una formación profesional es más alta que la de una vale. persona que ha salido de una universidad. Que ¿vale? muchas veces les meten relleno, por lo menos claro. aquí en España. Vale. Entonces, ¿qué pasa? En específico con el marketing, ¿qué pasa? Que no hay ningún centro de formación profesional, ninguna universidad, ninguna institución de enseñanza tradicional que pueda ir a la par de lo que está ocurriendo con el marketing tradicional, el marketing digital, perdón. Va, Que va tan vale. rápido, va que tan que... rápido que no da tiempo. O sea, yo que trabajo en esto yo tengo una frase, formación, formación y más formación. Yo tengo 50 años, tengo pues toda la vida no, trabajando no en mayor, marketing. No es mayor, ¿eh? No es mayor y aquí le habéis trabajando, tope. <ríe> vale, y, y, y, y esto es como los médicos. Todos los días salen cosas nuevas, tendencias, nuevas herramientas, nuevas maneras de hacer marketing. Y esto va evolucionando todo el tiempo gracias a la tecnología. Entonces no te puedes estancar. Lo que tú ya estudias en este momento, de cada tres o seis meses o quizás un año, ya no es válido. Tienes que estar constantemente actualizándote. Entonces, mi recomendación sería, dependiendo de lo que quieras hacer, estudia una formación profesional que te va a ayudar a conseguir muy probablemente un empleo con un poquito más de, de, cer de certeza o más rápido quizás. Pero tienes que estar formándote constantemente. Hay cantidad de cursos gratuitos que no te van a costar nada. Tú te en YouTube, los cursos MOOC, también MOOC. Son gratuitos y vas a conseguir cantidad de plataformas donde tú puedes encontrar formación gratuita, donde te puedes aprender de todas las tendencias de marketing digital, eh, inbound marketing, de posicionamiento web, de diseño para páginas web, eh, lo que se llama la experiencia de usuario, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado con el marketing digital lo puedes encontrar en internet completamente gratis. Así que no hay la excusa de que no me puedo formar, que si tengo que ir a una universidad para sacarme un título para poder trabajar en esto, te digo que no. O sea así que, así. vale, perfecto. Mira, nos está preguntando, por ejemplo, yo paso con lo bueno hay un super chat, ahora lo. María José. <risa> Mil gracias por todo, contacto del señor invitado, María José Plazola, muchas gracias. Nos, nos ha invitado María José a, oh. a los cafés, nos ha enviado un super chat. Muchas oh, gracias, vale. María José. Vale, que mira, te iba a hacer la pregunta que nos dice aquí, a ver, nos uh -huh. dice, por ejemplo, migdonia Vargas, vale. Murcia, nos pregunta, Luis, yo he pensado tener un local de arreglo de uñas, pero mi pregunta es para el invitado, para el pago de, de puestos y demás cuesta mucho localcito que quieres hacer para uñas. mira cualquier negocio que vayas a hacer independientemente si sea de uñas peluquería estética cualquier cosa que vayas a hacer el procedimiento para montar una empresa es básicamente el mismo que para todas vale te van a pedir algo muy en particular por ejemplo si tienes un curso específico para lo que vas a ejercer esa profesión o esa actividad profesional te van a decir bueno mira si tienes la formación para ello obviamente pero digamos que a nivel de por ejemplo de impuestos y todas estas cosas básicamente si vas con un asesor te va a poder ayudar y es no hay ninguna diferencia con respecto a otro tipo de negocio mientras tengas un local físico vas a tener que pagar por todos los, los, los impuestos que tienen cualquier local físico que puede ser en cualquier centro comercial en la calle etcétera y son mucho poco según tu experiencia no, no es que eso a ver acuérden, vamos que, a recordar ahora que te iba que a preguntar sobre claro, trabajar en casa claro para, es que para mira, otro tipo de negocio claro mira, de comer de canal público sí mira casa. para para redondear la pregunta mm. rápidamente acuérdate que tenemos legislación nacional por comunidad autónoma y por ayuntamiento Vale, entonces tienes que pensar en, en esos tres estamentos legales a la hora de sacar tu negocio. Es decir, lo primero tienes que ir al ayuntamiento y pedir toda la, la licencia de apertura y todas estas cosas que vas a tener para un local físico. ¿Vale? Pero también cada comunidad autónoma tiene su propia reglamentación. Normalmente el ayuntamiento, haces casi todo en el ayuntamiento, pero en ocasiones, dependiendo del sector, es muy probable que la comunidad autónoma tenga una legislación específica. Pero eso ya, como es tan amplio y tan hay tantas áreas en las que puedes trabajar, que decirte ahorita si, si existe específicamente para la estética te mentiría si te digo alguna cosa en particular. Hombre, lo que sí la podemos decir, que hay eh, yo creo que a día de hoy es un buen negocio basándome en que veo muchos centros de eso. ¿Verdad? Sí. Si sabes hacerlo de las uñas, yo ahora aquí mismo he visto alguno. Sí, sí. Tú también, mira, ¿verdad, Jorge? Mira, eh, Ahora que lo estás comentando, sí, mira, mira, el negocio la de la, la estética da... en España ha venido en aumento, eso es muy cierto. Pero también puede ocurrir algo y por eso tienes que estudiar muy bien lo que vas a hacer. Es decir. Ah, puede ocurrir lo que llamamos aquí en españa la burbuja es muy probable por ejemplo hay starbucks que tú dices a ver si abro un starbucks es muy probable que me vaya muy bien pero he visto casos madrid por ejemplo que hay Starbucks que han cerrado entonces qué quiere decir que el negocio no es tan infalible claro entonces no. el negocio de la estética tampoco es infalible no hay negocio infalible no hay algo que tú digas jorge mira que yo te asegure 100% que te va a ir bien te mentiría Vale, hay una alta probabilidad porque hay una tendencia a cre a al crecimiento en este sector. Yo es que voy por la calle y veo centros sí, de estos. De claro, diversos. pero sí, va a depender mucho. Vale. Este tipo de negocios dependen de dos cosas muy particulares. Una, de la atención al público, básico, fundamental. Te no. tiene que encantar, te, tiene tratar que ser tu pasión gente, ¿no? tratar con la gente, tiene que ser tu pasión. Que, o sea, sí, que tienes te hace un aborde por muy bien que hagan las uñas o la estética que nada, sea cuidado Nada, nada, cuidado. porque a ver tienes que pensar qué va a buscar la gente cuando va a un centro de estética o de, de uñas Tú pensarás bueno hacerse las uñas mm, Te diría que bueno. sí, pero lo que va más que mm. nada es a sentirse bien A que la atiendan bien, a pasar un rato agradable no aquí, es... aquí tenéis a un maestro Vale, entonces no es, sola, no es solamente que me haga las uñas sino que me traten bien A lo mejor le gustará o no que le conversen le gustará que el sitio sea más eh, iluminado, menos iluminado. Son una cantidad de variables que tienes que Sentirse tomar en cuenta. Bien, lo has Pero el resumen es que yo voy a un centro de estética a sentirme bien. Entonces, tienes que saber tratar muy bien mm -hmm. al cliente. Fíjate que te estoy diciendo eso primero incluso que saber hacer tu trabajo. Eso lo doy por hecho. Se supone que tienes que hacer muy bien tu trabajo. Pero aparte de eso, tienes que trabajar muy, muy bien la atención al cliente. Vale, eso es fundamental en cualquier negocio donde vas a trabajar con personas nos dice John molina pero qué bueno tenemos invitados especiales gracias por compartir ese conocimiento y experiencia profesional de nada de nada manda saludos un placer hago un inciso aprovecho todos los que estéis viendo ahora el vídeo en live, por favor, ponedle un like, ¿vale? Y los que lo veis luego también. Os recuerdo que estamos con Jorge, CEO de Hacemos Marketing. Le podéis encontrar, bueno, di tú dónde te sí. pueden encontrar mejor. Buscan Hacemos Jorge. Marketing en cualquier red social y me van a encontrar. Y mi página web, obviamente, hacemosmarketing.com. Tienen la pestañita típica de contacto si me quieren escribir pues por ahí pueden ubicarme y si no me quieren y si no quieren entrar a la web pues en cualquiera de mis redes sociales pues, pues me pueden escribir yo siempre respondo a veces me tarro un poquito pero siempre respondo personalmente yo os digo que él ha sido mi maestro en todo el tema de marketing que lo sepáis lo digo aquí públicamente cuando yo empecé en instagram por ejemplo él, él siempre ha sido mi referente y sigue siendo Vale, bueno, alegro, eres... Y oye, una pregunta Jorge sí, así, que te hago yo, ¿se podría trabajar desde casa un tema de marketing online? Porque muchos a mí me preguntan, nos preguntan si se puede trabajar desde casa, ya no un negocio de cara al público como la estética, sino por ejemplo algo de marketing online, como, vale. como el tuyo, bueno te diría, tipo, hazme una pregunta te ¿eh? diría, hazme una pregunta, Jorge, ¿dónde Jorge, queda tu oficina? Jorge, ¿dónde queda tu oficina? No tengo. Anda, ah, pues no lo sabía. Ya está. No Jorge. hace falta. Les voy, a poner un les voy a poner un ejemplo, las páginas web en el mundo, el 30-35% de todas las páginas web en el mundo se hacen bajo, bajo una plataforma que seguramente Luis conoce que se llama Wordpress, ¿vale? es la plataforma más utilizada en el mundo para hacer páginas web, para diseñar páginas web, yo les digo busquen la sede de Wordpress, no la van a encontrar porque no existe, es la empresa que genera la mayor cantidad de páginas web en el mundo y no tiene sede física, todo el mundo trabaja en su casa, en un coworking no sé si han visto esa famosa imagen del ordenador en la playa, el tío en sí, Cholas y tal bien. muy probablemente más de un programador de WordPress sí. trabaja en Bali, en Indonesia, en Canarias por ejemplo ¿Por qué? porque el marketing digital no necesita de un local físico para trabajar y seguramente tú también lo has hecho porque viviendo en canarias no me extrañaría sí sí porque sí yo, yo me desplazo zona. por todas las islas doy formaciones conferencias algún taller y a mí me da igual donde trabaje si estoy en un hotel si estoy en un coworking si estoy en la playa me estoy tomando un mojito una cerveza me da igual porque lo que yo hago no necesita de una sede física para nada ¿Y se necesita mucho dinero para emprender, a lo mejor, un negocio de consultoría, de marketing, que eso también de, nos lo preguntan mucho? Depende, depende. ¿Qué consejo bueno, le darías para mira, que tuviera poco dinero, por ejemplo? Tú, tú, para montar un negocio, tú necesitas básicamente, lo que, yo, lo que yo digo, son dos capitales, el capital monetario, ¿sí?, y el, este capital que está aquí, el conocimiento, ¿vale? Entonces, tú puedes, para empezar, suplantar uno con el otro, es decir, a lo mejor no tienes mucho conocimiento en el área, ¿Sí? Pero tienes dinero. Y entonces, bueno, inviertes una cantidad de dinero para ver si ese negocio, ensayo y error, pues puede, puede funcionar con el poco conocimiento que tú tengas. Caso contrario, no tengo mucho dinero o muy poco o nada prácticamente. Pues bueno, si tienes mucho conocimiento, pues conocerás de herramientas, de técnicas, de estrategias que te pueden ayudar a hacer crecer un negocio con un, una mínima inversión. Pero de que sea sin dinero, no existe. Vas a tener que invertir algo, aunque sea una tontería. Una página web con un dominio te puede costar 80 euros al año. Ya, ya por ahí puedes empezar. O sea, algo, eso por lo menos, ¿no? Por vale, lo menos. Claro. Las redes sociales son gratuitas, sí. Abrir el perfil sí. Pero si quieres relevancia, quieres que tus contenidos los vea todo el mundo, tienes que pagar un poquito de publicidad en las redes sociales. Entonces, y ahí son pequeños gastos que tienes que hacer. Pero no es como antes que tú decías quiero montar un negocio tengo que alquilar, tengo que ponerle muebles, contratar no. secretaria Antes ya era inversión sí o sí Exacto ahora pero, no, si Jorge. vas a montar un negocio digital La inversión es obviamente siempre Va a haber inversión pero una inversión mínima comparado con lo que se hacía sí, hace se 15 o 20 años Te vas a sorprender ahora Jorge lo que nos dice Uñas Cris en el, en el chat dice Luis y Jorge y trabajar uñas agárrate desde casa Ajá. ¿Qué te parece? Mira, es mientras consigo el arraigo social, fíjate tú la audiencia que vale, lista, ¿eh? vale, uñas vale. Cris, o sea que debes de saber ya de pues uñas, mira, so, que el usuario te, es uñas Cris. Te puedo comentar que conozco una, a una persona que estuvo en esa, misma, en esa misma situación. Eso, cuéntale. Y sí, de hecho ya hace, a ver si mal no recuerdo, ya hace como dos años ya tiene toda su documentación en regla. Y sí, sí tiene un centro de, de estética pequeñito, se asoció con una persona. Y tiene un centro de estética, pero lo que hizo fue, que me parece muy buena idea, lo que hizo fue comenzar a hacer a generar su propia red de contacto, su propia clientela, poco a poco. Iba a las casas de la gente o atendía a la gente en su casa en ocasiones, pero normalmente se desplazaba a la casa de la persona interesada del cliente. Y ejemplo. ahí se ahorra mucho coste de local. Y luego ya siempre tiene tiempo para. Eh, exactamente. Pues ahora. Pues es, por... es buena idea. Es buena idea, ¿no, Jorge? Sí. Mira, John Molina te pregunta. Dice: Jorge, tengo una pregunta. Según tu visión empresarial, mm -hmm. ¿qué tal vez el mercado.? Qué tal, ¿Qué tal vez el mercado de las mascotas? Vamos a entender que ya son parte de la familia. ¿Qué tal una guardería u hotel? ¿Será rentable? Gracias, nos pregunta John Molina. Gracias por los que estáis preguntando y todos mm. los que estáis en el chat. Vale, mira. Eso es un tema un poco complicado. Te voy a explicar un poco por qué. Eh, no sé si ustedes han visto las estadísticas. Normalmente cuando compras mascotas, bueno, cuando compras, ojo, que ya eso es algo que mejor adoptar, ¿verdad, Jorge? Yo prefiero adoptar. Yo también, Pero todavía, digamos, todavía el mercado, hay un mercado de comprar, todavía ¿no? hay un mercado bastante fuerte de, de compra de mascotas, sí. Pero yo soy partidario yo de, de, de la adopción de las mascotas. Pero bueno, independientemente liceo, de... ¿Ese hotel o...? Claro, o independientemente guardería. de donde venga la, la mascota, si es comprado o sí. adoptada, normalmente son personas que obviamente cuidan a sus animales, intentan darles una buena alimentación, pero lo que, la pregunta que tienes que hacer es, ¿es necesario... Es necesario un hotel o una guardería para mascotas. No es la cuestión no es si yo puedo ofrecerlo. Que probablemente puedes decir, mira, es que Jorge tengo un espacio, tengo el dinero, lo puedo adaptar, ¿vale? Sí, puedes tener, pero estás construyendo la casa por el tejado. Es decir, primero tienes que averiguar si la gente está dispuesta a pagar por ese servicio. Si la gente no está dispuesta a pagar, ¿para qué lo vas a montar? Lo ¿Cómo, primero ¿y ¿Cómo se puede averiguar eso, Jorge? Encuestas. Tú que eres el profesor. Encuestas en redes sociales tranquilamente monta una encuesta en redes sociales y dice mira tú eres, tienes mascotas por ejemplo en Instagram que tiene encuestas en Twitter tienes encuestas en Facebook tienes encuestas y pregunta en tu misma en tu mismo entorno en tus amigos eh, mira qué opinas tú tú tienes mascotas sí vale si tuvieras una mascota tú pagarías por un hotel cuando te vas de vacaciones sí no si ves que la mayoría de la gente te dice no porque yo viajo con mi mascota pues la idea del hotel no es muy buena idea yo ya respondo yo voto que yo sí te lo contrataría que cuando me, muchas veces no viajo porque no sé dónde dejar aquí sí a un precio más o menos razonable la dejaba... Ahí está. Lo que tienes que ver es si, como dice, por ejemplo, Luis está dispuesto... Yo sí, claro, tienes vale. que hacer lo que dice Jorge. Tienes que, ver no, vale Luis, opinión, claro. tienes que ver cuántos Luis están dispuestos. Porque a lo mejor tú dices, bueno, sí, en mi entorno hay cuatro o cinco personas, pero tú tienes que pensar en algo que se llama la masa crítica. Es decir, del total de personas que viven, por ejemplo, vamos a suponer, que viven en Madrid. Del total de personas que viven en Madrid, ¿cuántos tienen mascotas? Y de esos de que tienen mascotas, ¿cuántos tienen una capacidad adquisitiva para poder pagar el servicio que tú estás prestando o que quieres prestar? Y más o menos, si tienes una idea, dices, bueno, mira, yo voy a cobrar, por decirte algo, no, voy a decir una cifra, yo cobro 100 euros eh, diarios por dejar mi mascota ahí. Vale, ¿cuánta gente...? Está dispuesta a pagar 100 euros diarios por dejar tu mascota. Si tú ves que esa cantidad es muy poca, aunque haya una necesidad, pero si no tienes masa crítica de donde tú puedas sacar dinero, no te recomiendo que montes un negocio de esas características, aunque hayas identificado la necesidad. Primero, identifica necesidad. Y segundo, si hay masa crítica, para que tú digas, bueno, mira, hay gente que lo necesita, pero son bastantes. Porque si son es poquitos, no vale la pena. Claro, vale. son bastantes que lo van a pagar, al además. Exacto. Perfecto dice bueno eh, os dar like por favor tanto los que lo veis luego como los que estáis ahora en directo vale claro. para llegar el mensaje a más personas os recuerdo estamos con jorge fundador y ceo de hacemos marketing le encontráis en todas las redes sociales vale ha sido siempre mi referente en lo que es marketing sí. en Tinder en mi... no estoy porque si no mi esposo me mata <risa> por si acaso en Tinder no le busques, que allí no está ¿eh? no, no, no, y luego el que quiera contactar con él que busque hacemos marketing muy fácil vale muy que fácil. luego empiezan en los comentarios Luis quiero hablar con Jorge directamente hacemos marketing Ey, no hay ningún problema no hay ningún problema dice por ejemplo Mario Díaz te pregunta Jorge hola ¿puedo emprender como autónomo mientras soy estudiante? ¿Cómo, ca ¿Cómo cambio luego mis papeles? ¿Tú ah, vale, vale, si vale, vale, vale, Si podría ya tener su, su negocio de autónomo, de algo. Vale. Mientras seas mayor de edad y tengas, obviamente, en el caso de España, la documentación legal, digamos, pues eh, puedes emprender, puedes ser autónomo, eso no es ningún problema. Ahora, si estás con una visa de estudiante, creo que en muchos casos no te lo permite. ¿vale? Lo que sí puedes hacer es investigar si lo que tú quieres emprender tiene o no tiene público, sino si tiene mercado, si tiene aceptación, si es una idea, por ejemplo, si a lo mejor tienes una idea que es muy innovadora, pues obviamente tienes que hacer muchísima más investigación. No es lo mismo montar una cafetería que decir voy a poner, eh, que te digo yo, eh, cochecitos para mascotas. Uf, uh, vale. Tienes que investigar muy bien si ese, esa idea que tú tienes de cochecitos para mascotas funciona o no funciona, no es mismo con un restaurante o con una cafetería, que eso es algo que tú dices, bueno, puede funcionar, tienes que buscar un punto, todas estas cosas, que es algo que ya está recorrido y Ya hay un planes de negocio para eso. Pero para un cochecito de mascotas, no, no hay un plan de mercado para eso, porque es un, algo muy innovador, muy disruptivo. Entonces tienes que ir a ensayo y error, preguntar, experimentar, plantearte una hipótesis, Sí, y con base a esa hipótesis vas haciendo preguntas encuestas y vas a investigar y hombre con la visa de estudiantes sí que podéis trabajar como autónomo máximo 20 horas a la semana eso es lo que dice la ley ¿eh? Pero ah. les... Sí, o sea, podría ser un negocio autónomo, pero máximo 20 horas te dejarían. Las Ajá. otras 20 se supone que tienes que estudiar. Sí, hombre. Es que sí, lo estuve viendo el supone. otro de clase, supone, exactamente. Y luego alguno me ha preguntado si puede con la visa de estudiante no estudiar y solo trabajar. Yo siempre le he dicho que no, tienes que estudiar no. y, y puedes trabajar también las otras 20 horas. Claro, 20 para pues, estudiar, 20 para trabajar. Claro. Nos dice, por ejemplo, Ángela Chaparro: dice, Luis y Jorge, ¿cómo veis el negocio de reciclaje? No dice más, el negocio de reciclaje. No sé vale. si Vale, Ángela pues paro, mira, gracias. mira, te le digo que eso sí lo conozco bastante en detalle, porque he, he mentorizado proyectos de, de emprendimiento con respecto a ese tema. Depende de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas donde vas a encontrar más facilidades, hay programas incluso de apoyo para empresas que fomenten el reciclaje. ¿vale? Te voy a dar el ejemplo, por ejemplo en Canarias eso ocurre hay varias empresas, de hecho conozco dos, tres proyectos que me vienen ahorita a la cabeza con respecto al agua, a desechos eh, industriales y para los desechos orgánicos, ¿vale? Y todos han recibido de una u otra manera más, mayor cantidad o menor cantidad de dinero, pero han recibido apoyo tanto de gobierno canario en el caso de cabildo, por ejemplo, de Tenerife, donde yo vivo, porque sí hay, digamos, eh, hay un apoyo para este tipo de proyectos, pero eso por eso te digo, depende de la comunidad autónoma, hay... Obviamente me imagino que habrá comunidades autónomas que tendrán programas para ello, habrá otras que no. Pero ya tendrías que ver específicamente en la comunidad autónoma donde estás. ¿Me no vas a hacer? Exacto, a ver si ese programa tiene va a contar con un apoyo o del gobierno local o de los intendentes que generalmente yo estoy de acuerdo también con jorge sí que lo suelen apoyar en el, sí. el, el caso suyo y yo creo que lo verde digamos está muy sí, sí, generalmente sí, sí. pero lo que os dice claro que hay que, que hay que ver un poco dónde vale claro. lo que sí tienes que tener claro es cuál es el modelo de negocio vale eso es lo que a ti te preocupa, ¿verdad? Y dales un poco una clase muy rápida, mira, que nos queda poco tiempo, sobre lo que es un modelo de negocio, que eso lo necesitamos ¿verdad? Salvo de las uñas, Mira, de la ahora me, me quito el sombrero de empresario, me voy a poner el sombrero de emprendedor que tiene. Oye, ¿cómo te defino más, empresario o emprendedor? Porque en, en un plano he puesto empresario y en otro emprendedor, mira, duda, Cualquiera porque... de los dos, porque aparte vale. de, de mi empresa de Hacemos Marketing, también tengo una startup vale. que está dedicada al turismo. Vale, vale. entonces. Y, ha, y vale, ha tenido otras también. Lo dejo como Pero chato, bueno, de, dele sí, lo del plan de vale, negocio, entonces, que se pregunta mucho también. El, el, el grueso del error, de, o de lo, sí, el, el error más gordo que cometen muchísimos emprendedores cuando montan un negocio es que no tienen el modelo. Es decir, dicen, tengo una buena idea, tengo un buen producto, yo conozco del mercado, todo lo, Vale, perfecto. Entonces, eso, eso, como digo yo, eso me parece maravilloso. Pero la, cuando yo les pregunto, ¿cómo vas a ganar dinero con esto? ¿Cuál es el modelo de negocio? Ya validaste el modelo de negocio. Ahí Hay... ver, muy corto. Uh -huh. Cuando veáis este vídeo y, y no sepáis cómo hacerlo, contactad directamente con él en Hacemos Marketing, Exacto. en cualquier red social. Exacto. Entonces, no, no, no te preocupes. Entonces, si no has hecho eso, como digo yo, las ideas son muy buenas, pero a, a, a, tengo un compañero, un amigo en, en Tenerife que hace poquito publicó un post que decía, ¿tú sabes cuánto vale tu idea? Esto, esto es lo que vale tu idea. Si no puedes monetizar, si no tienes un plan, si no tienes un modelo de negocio para desarrollar esa idea, tu idea vale esto, cero, cero patatero, ¿vale? Entonces, tienes que ver muy bien cuál es el modelo de negocio, cómo voy a ganar dinero con esto, quién me va a pagar, cómo me va a pagar, cómo le voy a cobrar, cuál es mi público, está dispuesto a pagar... Ya has validado ese modelo, ya has hecho alguna encuesta, has hecho una pequeña prueba piloto para ver si de verdad funciona o no funciona el modelo. Si eso no lo tienes claro, es muy probable que tu emprendimiento, por muy buena idea que tengas, por mucho dinero que tengas para invertir, lo más probable es que te vaya mal. Porque el, al final es un, es un negocio. Desde el momento en que tú te das de alta de autónomo para empezar tu emprendimiento, pasas de emprendedor a empresario. Simple. Y como empresa necesitas ganar dinero. Y si no tienes un modelo de negocio para ganar dinero, pues mira, te vas a ir a la quiebra lo que menos que canta un gallo. Pues tu, Así de simple. Tu experiencia, vamos, súper valorable. Él es emprendedor y también es empresario. Eh, vamos, sí, genial. Sí, vale. Preguntas. Dice, por ejemplo, John Molina, dice, me quedo claro por la opinión profesional. Qué bueno, John. Planear el modelo de negocio con variables de mercado y demanda es el reto real. Sí. Les voy a dar un tip, rapidito. Busquen el método Lean, se escribe L-E-A-N, Lean Startup. Es un método para poder emprender un negocio que normalmente puede ser que no tenga tanto público, sea disruptivo, que es innovador. Y entonces, como no hay nada previo, no hay ningún plan de negocio que tú puedas estudiar para decir, bueno, ya esto existió antes y voy a hacer lo que me dice el plan de negocio. Nuevo? Es nuevo. Esto una cosa algo totalmente nuevo. No, bueno, ya tiene unos años, pero en, eh, digamos que se está, este es un modelo que se basa un poco en el modelo científico. En el método científico, es decir, tengo una idea, pues yo tengo que ver si esta idea, esta hipótesis es válida o no. Ah, la voy a validar. Voy valido esa hipótesis. Si veo que valido la hipótesis, sigo el camino. Sí, valido la hipótesis, ah, vale. Ahora entonces ahí es que tengo que ver. ¿Puedo ganar dinero con esto? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿cómo? ¿Quiénes son mis socios, mis colaboradores? ¿Quién es mi público? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuál es el, la propuesta de valor que tengo? o sea, ¿qué, ¿Qué ofrezco yo que sea distinto de lo que ofrecen los demás? Porque si voy a montar una cafetería, por decirte algo, ¿no? que no es nada innovadora, pero para, que, para el ejemplo, pero si voy a hacer lo mismo que hacen todas las cafeterías, ¿por qué me van a comprar a mí el café y no se lo van a comprar a otro Entonces tengo que tener lo que se llama una propuesta única de valor. ¿Qué me diferencia a mí? ¿Por qué la gente se va a matar por ir a tomar café en mi cafetería? básicamente es genial eso. genial jorge no, vamos esto es para repetir luego el vídeo y tomar notas os <risa> recuerdo que estamos hablando con el ceo y fundador de hacemos marketing vale empresa de referencia de marketing aquí en españa Brilines. ha tenido la diferencia estar con nosotros te puedo hacer dos preguntas más. Sí, por chat? supuesto como quiera vale como quieras. para eso estamos mira nos dice por ejemplo manuel corchuelo fiasco dice el negocio de personal trainer se puede trabajar al aire libre por cuenta propia o debo buscar trabajo en un gym nos pregunta de personal training vale te, de esto te puedo dar una clase magistral no, porque tú eres por además eso. un gran deportista yo te sigo en instagram sí, y sí. vamos ya quiero yo tu tipo y le vi el otro día haciendo unas flexiones digo cómo las hará digo esto lo ha hecho bueno, no era, no mira, era truco de, de, de, <ríe> la, de eso te puedo hablar bastante porque yo, bueno como lo estaba diciendo luis pues yo tengo trabajo tengo ya un par de casi un año un poco más con un entrenador personal y él empezó básicamente, como tú estás diciendo, un poco en la calle, pero lo primero que tienes que hacer para, para tener éxito en esto es lo mismo que acabo de decir hace un momento, valida la idea, es decir, si en tu entorno tienes personas que están dispuestas a pagar tu hora de entrenamiento personal, empieza por ahí, empieza por tus contactos más cercanos, empieza a validar el negocio y ve creciendo, pero lo lógico... Voy a poner lógico entre comillas, o lo ideal, entre comillas, sería que tuvieses un local donde tú puedas impartir tus clases. ¿Te digo por qué? Porque al aire libre se ve un poco más, digamos, no, no es, es muy es muy informal. Y, y si quieres ser a un entrenador profesional, un entrenador personal profesional, vas a necesitar sí o sí algún tipo de máquina que no obviamente no vas a poder trabajar al aire libre. Para empezar, sí, trabaja con tu entorno más cercano, con una tarifa obviamente mucho más ajustada, pero ve validando que tengas masa crítica, que es lo que yo siempre digo, masa crítica. Si ya sabes que tu modelo de negocio funciona, pues la otra es ver que la masa crítica exista. Si tú tienes una cantidad de personas en tu entorno que te puedan dar esos primeros clientes, empieza por ahí y después vas creciendo. Pero mi recomendación es que en un año o dos años, dependiendo de, de la capacidad que tengas de ahorro, de inversión, que tengas un local, así sea pequeñito, pero que tengas un local donde puedas trabajar, que tengas maquinarias adecuadas para ya ser más profesional. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú logras tener un local pequeño, primero vas a tener acceso a clientes que te van a pagar un poco más por tus servicios. Y si es un local pequeñito, pone que para dos, tres personas, pues vas a poder con, manejar el concepto de exclusividad que eso es fundamental. No, mira, no, no tengo un gimnasio con, una, con 30 personas entrenando, no, son dos o tres personas que entrenan en mi centro, o sea, exclusivo. Exacto, personalizado. Y, o sea, más entrenador personal, súper personal. O sea, voy a estar contigo todo el tiempo. Obviamente, eso se paga, pero para eso tienes que te, tener una marca, es decir, tienes que haber creado lo que te estaba diciendo hace un rato, una buena masa crítica de clientes que estén dispuestos a pagar por tu servicio. Fernando Marcelo Herbella dice: Luis, ¿cómo me puedo contactar con este hombre? Os recuerdo que es maestro, es mi maestro en marketing. Bueno, tú buscar, mejor porque hace, me... sí, sí, hacemos marketing en prácticamente cualquier red social y en mi página web hacemosmarketing.com. Dice: Vamos, te puedo leer. <risa> vale. Bueno, dice Ángela dice Chaparro, por ejemplo: Muy interesante, invitado muy valioso. Eh, un saludo soy venezolana ah. él es venezolano también que a lo mejor algunos no lo saben lo, lo hemos dicho bueno, al principio para alguno que se ha incorporado sí, sí, bueno se me debería notar un poco en el acento ¿no? aunque ya tengo 12 años acá pero sí, todavía tengo un poquito del acento venezolano ¿no? es, en mi opinión jorge eres un ejemplo a seguir vamos tanto para los españoles como para los que venimos de fuera en serio <risa> muchas gracias si, si quieres añadir cualquier otra cosa antes de finalizar el vídeo que tú quieras decir yo vale ya... Vale, sí, sí, mira, a mí no me gusta dar recomendaciones ni consejos porque eso se lo dejó a los abuelos, ¿sí? Pero si algo me ha enseñado la experiencia es que la mejor manera para emprender, para montar un negocio, sea tradicional o innovador, para encontrar un empleo, ¿sí? La palabra clave es colaboración. Eso se lo digo yo, lo digo en todas mis conferencias, en talleres, en todo donde puedo hablar de ello, lo digo. ¿Por qué? Sobre todo si vienes, por en mi caso, ¿no? Que vengo de fuera de España. Cuando llegas aquí, no te conoce nadie, absolutamente nadie. Y la mejor manera de darte a conocer como profesional, como persona, es colaborando. Ahora te conocemos un montón, ¿eh? Claro, pero es que yo, yo colaboro, como le dije hace un rato, pues colaboro con varias asociaciones. Y lo sigo haciendo, a pesar de que ya yo tengo una marca y tengo mis clientes y todo lo demás, pero yo sigo colaborando. Pero porque ya eso va parte un poco de mi ADN como persona. Pero para poder hacer todo esto, imagínate tú, vamos, vamos a poner el caso, ¿no? O el mío personal, cuando yo llegué aquí, no me conocía a nadie, obviamente extranjero, sin experiencia aquí en España, o sea, imposible, y yo lo que dije, bueno, aparte que me, me dediqué a trabajar en otra cosa, pero después cuando retomé el marketing digital, hace ya seis años, un poco más, pues bueno, yo lo primero que dije, bueno, voy a buscar empleo, ¿sí?, Vale, es que lo primero que se te pasó claro, por la cabeza, ¿no? Y entonces todo el mundo me decía, vale, genial, Jorge, mira, me parece fantástico todo lo que vale. me dice. ¿Y qué experiencia tienes en España? Eh, mira, pues ninguna. Ah, vale, bueno, cuando tengas alguna experiencia de repente te llamamos. Eso le pasa a muchos, Prilines claro. que vienen a España. Exacto, ahora. entonces la mejor manera de hacer experiencia en España es colaborando. Búscate una asociación sin fines de lucro, una ONG, o sea, que fue lo primero que yo hice y comencé a demostrar que yo sabía de lo que yo, de lo que yo hablaba. Me, me abrí un blog... ¿Sí? De hecho, mi empresa se llama como el blog que yo abrí hace seis años. Entonces, hacemos marketing. Hacemos marketing. Le puse un blog que se llamaba Hacemos marketing. Y al final, bueno, me quedó bien la marca y al final lo adopté como nombre de empresa. Pero, eso fue, eh, eh, digamos, lo do las dos estrategias básicas que yo tuve para empezar. Tener un blog donde yo demostraba que yo sabía de lo que estaba hablando. Y la manera de demostrar lo que estaba en el blog era colaborando. Y así con el tiempo, porque esto obviamente esto no es de un día para otro, pero con eso me ayudó a empezar a, a tener mis primeros clientes que ya había, ¿por qué? Porque ya tenía referencias, ya tenía referencias de otras personas que decían, no, mira Jorge es un profesional, es muy bueno, es colaborador, es proactivo, siempre está pendiente de los detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Si ya tú tienes esas referencias, a pesar de no tener la experiencia, entre comillas, de trabajar en una empresa, pero eso te ayuda y a mí pues, personalmente me ayudó. Entonces, desde mi experiencia, le digo que la palabra clave para esto, para emprender, para encontrar empleo, para todo es colaboración. Pues Prilines siguen diciendo que, que quieren contactar contigo. Eh, en cualquier red social buscar, hacemos marketing y le vais a encontrar. Es. Él es Jorge, también hacemos marketing.com. Sí, es mi página web. ¿Vale? Sí. pero en cualquier red social yo personalmente le sigo en Instagram, ha sido siempre mi maestro y le doy mucho le, las gracias aquí públicamente a él, ¿no? No, por todo lo que me ha enseñado ¿no? en serio así es Jorge y no, que hayas querido bueno, estar aquí bien. en el canal ¿no? No, ¿verdad? Hombre, gracias sí. a ti por la invitación nada si vuelves por Madrid o cuando quieras por Skype Sí, tú sí, siempre sí, estás. Sí, sí. Bueno, yo, yo este año bueno. tengo una estrategia para venir a Madrid por lo menos tres o cuatro veces más, así que. Pues si tú te has sentido a gusto, ya te lo por digo supuesto. ya públicamente. Si es posible, pues seguramente estaré por aquí de nuevo. Pues Prilines, muchas gracias. Os pido por favor darle un like, decírselo a personas a las que conozcáis, a las que creéis que también podemos ayudar, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vivo, o en el próximo directo, ¿vale? Muchas Venga. gracias, Jorge. Adiós, adiós a todos. Adiós, Prilines. Y chao, éxito. Chao.